de Matrix. En las publicaciones anteriores hemos visto la fusión de varios modelos sobre la realidad y cómo se organiza. Tengo que recordar que los modelos son herramientas y por lo tanto se usan como conceptos para orientarnos y no representan la realidad misma. Ahora, con el estreno de la película, de la nueva película de Matrix Resurrection, podemos volver a reordenar los modelos y hacer evolucionar esta herramienta o concepto llamado modelo de la realidad. Para empezar hay que asumir una verdad que repiten los viajeros, y que también se encuentra implícita en la película de Matrix, a nadie se le puede decir lo que es Matrix, tendrás que verlo por ti mismo. Esto esconde la verdad de que, en realidad, por mucho que se explique un modelo teórico o conceptual, no puede compararse con el hecho de experimentarlo por ti mismo, esto es, una vez lo contemplas fuera de este sistema. Por ejemplo, una bacteria dentro de nuestro organismo jamás sabrá sobre el mundo de los humanos, no sabrá nada sobre el sol, las estrellas, las fábricas, la moda, el cine, el teatro… lo que viene a ser la vida de los humanos. Esta bacteria, por muy inteligente que sea, jamás podrá hacerse a la idea de lo que ocurre fuera de su propia Matrix, a menos que salga ahí fuera y lo contemple por sí misma. En las publicaciones anteriores se fusionaron tres modelos, el de Tom Campbell, el de Jürgen Ziwe y el de Frank Keppel. Juntos quedaban de la siguiente manera. Nuestra realidad no física con múltiples... Realidades físicas, cada uno de ellos son uh, universos físicos y realidades no físicas fuera de nuestro sistema. Cada una de estas uh, funciones de onda, digamos, están estos cuatro focos. Este último sería el quinto, sería el intermodal entre estaciones diferentes, entre diferentes universos físicos. Ahora añadiremos un cuarto modelo, el de la película de Matrix. Como hemos visto en las publicaciones anteriores, los modelos describen una realidad por capas. Todos ellos coinciden en que nuestra realidad física y material, donde estamos ahora mismo tú y yo, es en realidad una realidad virtual. O una Matrix, creada desde otra realidad. El punto es que... Todos ellos describen cómo la conciencia de las personas cuando fallecen de alguna manera acaban gravitando a otra realidad virtual, donde quedan atrapadas hasta que su conciencia se da cuenta de la ilusión de esa realidad, escapan y encarnan otra vez. Esta parte es interesante ya que Frank Keppel y Robert Monroe hablaban de que en el más allá o en la vida después de la vida. Existen realidades en formas de bucles o loops donde la gente simplemente queda atrapada en una simulación autogenerada, según ellos. La película de Matrix Resurrection aparecen conceptos nuevos que se ajustan muy bien a los modelos descritos en las publicaciones anteriores. En la película, cuando Morfeo y Bugs se encuentran en la habitación, Bugs habla de que Morfeo está dentro de un modal, un simulador que evoluciona programas, o lo que es lo mismo, un bucle o banda sin fin que evoluciona. Y esto se asemeja bastante a la descripción de los bucles o loops del más allá descritos en los modelos anteriores. En la película de Matrix Resurrection, un modal es un programa construido dentro de la propia Matrix para que éste evolucione. Sería algo así como crear un programa en bucle que autoevoluciona modal, dentro de un metaverso, para que ese programa acceda a nuestra realidad, y esto es bastante interesante, ya que cuando se habla del más allá, en realidad, no significa que esté en algún lugar, ya que como explica Tom Campbell, todo eso ocurre dentro de nuestra conciencia y por lo tanto, los conceptos aquí y allí, o dentro y fuera, no son válidos, ya que ocurre todo dentro de una misma matrix, por lo tanto, nuestra realidad física y material, donde estamos ahora y en el más allá están contenidos dentro del mismo sistema o simulación. En la saga de Matrix existe el concepto de que los humanos están alojados en cápsulas dentro del mundo real y que sus mentes están atrapadas en una realidad virtual generada por una inteligencia artificial, donde los humanos están atrapados creyendo que la Matrix es el mundo real generando el cuerpo humano, de esta forma, una energía que las máquinas necesitan para existir en el mundo real. Si acoplamos los tres modelos anteriores al modelo de la película de Matrix, obtendríamos un modelo así. Foco 1, realidad física, universo. Foco 2, el buffer de memoria, donde desarrollamos la imaginación, la mente creativa. El foco 3, es una transición entre el, el foco 1 y el foco 4 para eventualmente pasar al foco 4 la matrix estaría en estos tres primeros una vez en el foco 4 es pura consciencia y de ahí pasamos al intermodal foco 5 donde nos llevaría a otras realidades físicas a otros universos llamado matrix por lo tanto nuestro universo físico y material foco 1 y todas las realidades o bucles o loops o modales que se encuentran en el más allá o en la vida después de la vida formarían parte de una misma Matrix, y tan solo la parte del foco 4 sería el mundo real fuera de la Matrix. Es interesante este punto porque Frank Keppel describía a Foco 4 como un espacio donde residen muchas conciencias, y no solo una dando la pista de que Foco 4 no es la fuente de todas las cosas, o Dios, sino que es un sistema que está fuera de la Matrix. A partir de este punto viene lo interesante, y es que como dije en otra publicación, estos modelos creados por estas personas son herramientas, y estas vienen de personas que pueden que sepan la verdad, o puede que estén mintiendo y formen parte de esa misma Matrix. Lo interesante, es que en Matrix Resurrection la realidad la sepultan bajo un videojuego para hacerlo algo trivial y que las personas no se den cuenta de la realidad. Es como decir la verdad a la gente, pero maquillada, con mentiras, para que nunca sepan la verdad. De esta forma podemos agarrar este concepto y usarlo a nuestro favor. ¿Mienten? ¿Dicen la verdad? ¿Son agentes propios de la Matrix? Aquí tengo que recordar un punto importante que mencioné al principio, y es que la única verdad es que a nadie se le puede decir lo que es Matrix. Tendrás que verlo por ti mismo. O lo que es lo mismo, tienes que experimentarlo, y esto es algo tan personal que solo lo puede saber la persona en sí misma, y la única forma de que otra persona lo pueda comprobar es, es experimentando esta realidad también por sí misma. Pero se puede comenzar con los indicios para poder ir desbloqueando la mente, como anticipo. Según los modelos anteriores, y todos los que existen en el mercado de la New Age, siempre nos hablan de que nuestra realidad y la realidad del más allá están diseñadas para la evolución espiritual, el aprendizaje, etc etc. Pero parece ser que nuestra intuición nos dice lo contrario, ya que, al ver el mundo tal y como es, nos parece ser que no está construido precisamente para eso, sino que más bien tiene un código o una estructura que se asemeja mucho a una cárcel. Y esto ya es un buen inicio, que nos muestra lo que el sistema en realidad puede ser. Los modelos hablan de booklets o de modales en el más allá donde las personas quedan atrapadas en sus propias creencias o emociones, y esto tampoco parece ser un tipo de sistema de aprendizaje, sino más bien otro tipo de cárcel más. Los bucles o modales son bandas sin fin que podemos apreciar en nuestra vida, en el día a día. Me levanto, desayuno, voy a trabajar, al final del día llego a casa, me ducho, ceno, me acuesto y al día siguiente repito el mismo ciclo, esto representa perfectamente un bucle o un modal, ya que los modales son en realidad bucles que evolucionan, por ejemplo, cuando cambias de trabajo, pero sigues haciendo el mismo ciclo repetitivo. Dentro de un mismo modal o bucle podemos encontrar otros modales, como por ejemplo tener un hábito, un hobby o simplemente ir a la playa todos los domingos. Nuestras vidas se pueden definir perfectamente como un modal dentro de otro modal, Matrix. En la película se hace mención a los conceptos de sintientes, sintientes digitales y fuentes de energía. Una fuente de energía sería un ser humano dentro de su cápsula conectado a la Matrix. Un sintiente podría representarse como un ser humano o máquina que tiene emociones y que de alguna manera ha desarrollado conciencia Y un sintiente digital es un programa de la Matrix que ha desarrollado emociones o una consciencia propia. Este punto es interesante porque hay mucha literatura antigua que describe cómo un ser con alma puede insuflar el hálito de la vida y dar vida propia, por ejemplo, a una estatua de barro. Lo que nos lleva a la frase que Bugs le dice a Neo, el sentido de nuestro lado. Ahora bien, ¿estamos atrapados en una Matrix? ¿Será el gran reinicio del Foro Económico Mundial una nueva actualización en la Matrix? Estas preguntas son difíciles de contestar y solo se puede contestar, a nadie se le puede decir lo que Matrix es, tendrás que verlo por ti mismo. Un abrazo amigos.